Buenas tardes, mi nombre es Ignacio y soy uno de los alumnos del Bootcamp de Big Data y Machine Learning. Mi, mi proyecto de, de final de Bootcamp, dándole un poco vueltas pensando de en qué tema lo iba, lo iba a hacer, al final vi interesante, pues toda la moda que ahora con la alimentación, etcétera, pues hacer un modelo de clasificación de alimentos en el que pudieras mezclar un poco todo lo aprendido en la primera parte con eh, con el manejo de datos, etcétera, en el que pudieras eh, mandar a la vez que el modelo eh, clasifica el alimento, mandar una llamada a una API que te dijera pues eh, datos nutricionales, etcétera. Entonces eh, en esto es lo que consiste el el modelo, ¿no? Como podemos ver aquí en el, en el README, eh, podemos ver un pequeño GIF donde se ve eh, las llamadas, etcétera, que veremos más adelante. Eh, ahora mismo, actualmente, el modelo predice 15 tipos de alimentos. Lo vi así por la cantidad de imágenes que tenía que, que, tenía que procesar el, el modelo, como es una demo, pues eh, se hizo con este 15 tipos de alimentos, ¿no? Eh, pues hay desde pizza, paella, eh, nachos, eh, hamburguesas, etcétera, ¿no? Como podéis ver aquí. Luego, eh, las tecnologías que he utilizado para, para la realización del, del proyecto han sido con Python, eh, TensorFlow, OpenCV, eh, Streamlit, FastAPI, Docker. He utilizado un poco eh, todas estas herramientas que iré explicando un poquito ahora poco a poco. Eh, cómo han sido introducidas en el en la aplicación y en el ritmo como podéis ver aquí hay un pequeño resumen vemos eh, cuento un poco la introducción en cuando estuve entrenando el modelo las dificultades que me encontré eh, en principio el modelo eh, los primeros intentos de entrenamiento entraba en overfitting se, se sobre entrenaba bueno pues tuvo una, unos pequeños eh, problemas en este sentido al final eh, utilicé un modelo pre de TensorFlow, de TensorFlow MobileNet V2, que es con el que me dio unos resultados eh, muy buenos de un 85%. Eh, en la clasificación o categorización de alimentos, en los modelos, el, el acuracy normalmente no suele ser muy alto porque eh, dentro de la clasificación cada alimento puede ser presentado ¿no? en la mesa de, de muchas maneras distintas. ¿no? Entonces es fácil al modelo eh, confundirle, ¿no? Por una presentación de una paella o de una hamburguesa, pues tú la puedes presentar puedes utilizar eh, muchos tipos diferentes de panes, de arroces de colores, etcétera, entonces eh, hay una dificultad grande en eh, tener una cura alto, en este caso conseguí uno que, que funciona muy bien bajo mi punto de vista, que es de un 85% prácticamente, ¿no? Casi eh, Luego también conseguí eh, hacerlo con una con, en vivo, es decir, con una cámara web en vivo donde tú puedas grabar y, y el modelo te detecta, como pueden ver en la imagen, el tipo de alimento que es. ¿no? Como he dicho antes, eh, está creado con el, con el proyecto una API que hace llamadas a dos bases de datos que he creado yo, una base de datos eh, de datos nutricionales en donde podemos ver pues, las kilocalorías, eh, los gramos de, de por, al, por cada 100 gramos de grasas saturadas, de grasas, saturada, grasa, carbohidratos, etc. ¿no? Y luego pues un, un pequeño eh, diagrama, un pequeño que podemos ver aquí con los porcentajes y hacernos una idea más visual de qué cantidad tiene más en el alimento, etc. ¿no? Eh, luego también eh, hice otra base de datos que la API hacía llamadas que es de recetas. Pensé, bueno, pues es interesante también pues poder poner tipos de recetas o algo para poder cuando, cuando el modelo te predice, pues tener una base de datos de recetas. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando hicimos, cuando hice eh, el, la cámara en vivo, me dio algunos problemas en el sentido de que no conseguía, o sea, el código funcionaba todo correctamente, pero en el momento de mostrarlo eh, no me localizaba bien el, el alimento que había predecido. ¿no? Me decía que era el alimento bien, pero no me lo recuadraba, no, no, no conseguía localizarlo. Al final, pues leyendo documentación, haciendo muchas pruebas, eh, se consiguió. Luego podemos ver en el código. Y por último, eh, dentro de la, del proyecto hice un, un apartado... Eh, donde tú con un usuario y contraseña puedes entrar y subir tus recetas directamente a la base de datos que no están subidas. Eh, Lo puedo operar a, aquí en vivo, ¿no? Bueno, tenemos en principio un, un, una página de presentación, un poco un resumen y los alimentos que predice. Luego tenemos eh, la parte en donde tú puedes subir la foto, ¿no? Por ejemplo, cualquiera. Y al hacer la predicción, en este caso, pues es una cheesecake, te dice las kilocalorías por cada 100 gramos aproximado ¿no? y los datos nutricionales que tienes. Y luego te sugiere una receta, en este caso solo hay una, en donde pues aquí tienes ingredientes, la elaboración, etc. Luego también tienes la posibilidad pues, de hacer la foto tú directamente. que apague la cámara un segundo en donde tú puedes si haces una una foto directamente te debería decir la perición. ¿ves? es una paella y también en este caso también te diría el, una receta de arroz a banda Es donde tenemos aquí. Por último, como he dicho antes, tenemos un, un apartado de vídeo en directo donde podemos eh, donde podemos encender eh, la cámara. Y si ponemos, por ejemplo. Como podemos ver, lo está prediciendo. Ahí está. En vivo. Y por último, tenemos el menú de administrador en donde poniendo pero si hay la contraseña pues eh, podemos podemos utilizar podemos subir la receta que queramos. Como podemos ver ahora, pues, eh, se sube directamente a la base de datos. Y en el momento que predecimos un, una tarta de zanahoria, una carrot cake, creo que aquí debo tener algún. La carrot cake. Aquí tenemos. El, la receta que hemos subido en ese momento y la otra que teníamos puesta en la base de datos eh, esto más o menos es todo el, todo el el proyecto en, podemos ver un poco de código quería enseñaros un momento la parte que, que más me ha costado ¿no? la, la que me ha dado más problemas que era el video. ¿no? Tuve que hacerlo con, eh, con OpenCV, pero luego a la hora de mostrarlo, el, el proceso no me daba problemas, pero luego al, a la hora de mostrarlo con VRTC eh, era imposible eh, eh, recuadrar lo que es el, lo que había parecido el modelo, ¿no? en este caso el alimento, que al final leyendo documentación el proceso lo convierte en blanco y negro, bordea lo que él predice, luego lo voy a transformar en color y ese, ese borde en blanco y negro que, ha, que, ha, que OpenCV ha, ha resaltado, luego es lo que, lo que recuadra como lo que ha predecido el modelo ¿no? Ya sé es como al final lo solucioné eh, tanto la la base de datos, o sea, la API, como el dashboard, el Streamlit, los dos están, están subidos, eh, o sea, están, están hechos una imagen de Dockerfile y luego subidos a, a Heroku en producción, tanto la API como, como el dashboard Streamlit. Y, y ya está. En esto, más o menos, en... Tengo todo pues todos los requerimientos de instalación. Aquí pone cómo poder eh, instalar y entrar en en la para poner el usuario y la contraseña para poder entrar y subir eh, recetas en la zona eh, con, con usuario y contraseña para que no sea intrusivo. No puedan cualquiera subir a la base de datos directamente eh, información y luego pues hay una serie de objetivos que me que me he puesto de aquí a, a medio largo plazo, ¿no? que es como detectar más de un alimento a la vez o subir un poco la curasi del modelo, eh, incrementar el número de, de alimentos que reconoce ¿no? y luego pues, poder implementarlo en una Raspberry Pi pues, para poder hacer eh, en la calle, etcétera, o, en, o en, en, cualquier otro, en cualquier otro lugar poder poner la aplicación en en funcionamiento. Y ya está.